Así que finalmente llegaste, por última vez para mostrar de lo que realmente estamos hechos, un dios contra un mortal, un monstruo contra un humano, mírate a los ojos. Esa es la misma mirada que Chara hace cuando jugamos. <ríe> no te rendirás pase lo que pase, ¿verdad? Pero suficiente de charla. ¡Prepárate, humano! ¡Déjame mostrarte mi verdadero poder! ¡Aquí está! ¡Asriel Dreamur! El futuro capitán de la guardia real y protector de todos los monstruos. Asriel, toma posición. Asriel, ataque 3, defensa 0. Pone cara de valiente, pero se emociona con mucha facilidad. Asriel se acaricia el pelo y la oreja para que parezca más intimidante. Coquetear. ¡Wow, wow! ¿Qué? Tú... ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto es una pelea! ¿Esto parece una broma para ti? ¡Hablo en serio contigo! <ríe> Hablemos de esto después de la pelea. Así se acaricia el pelo y la oreja para que parezca más intimidante. Entonces, ¿no pelearás conmigo? <ríe> no te culpo. Veamos cómo manejas mi legendario Star Blazing. ¡Atento! ¿Honestamente piensas que mi ataque más fuerte... ...sería predecible? Esta no es una bala espontáneamente pequeña. ¡Esto es cosa de leyendas! <risa> Estás deslumbrando ahora. ¿Qué? No, el coqueteo no me distrae. ¿Mi atuendo de guerrero está listo para ser visto? Argil se ríe con confianza. ¿Sabes que Star Blazing no es mi único ataque original? Arsiel prepara un ataque de fuego, pero se da cuenta de su error y lo corrige apresuradamente. Una buena deidad guarda algunos secretos bajo la manga. Arsiel se acaricia el pelo de la oreja para que parezca más intimidante. Seré un gran capitán de la Guardia Real. Papá estará tan orgulloso. Y mamá me hará una tarta. Huele a cabo. Chara se alegrará, pero. Aziz prepara un ataque de estrellas. ¿No tendré que dejarla atrás para ir a patrullar? ¿Qué? Y la familia se distanciaría aún más Así él te está perdonando ah, Ese será el problema del futuro yo Cargando mi ataque especial ahora Espero que tu trasero esté listo. ¿Qué buscas? Es solo un dicho humano. Ok, puede que no haya practicado mucho mis insultos. Los discursos son más difíciles de recordar. Yo tampoco quiero ser grosero contigo De todas formas, la carga está lista Aquí viene mi ataque secreto especial ¿Mm? uh... ¿Qué? Bien, entonces... supongo que... tengo un ataque... especial normal... Yo... Um, eso es todo lo que tengo. Y claramente no te rendirás incluso después de... Muy bien, lo admito. Te perdonaré, digno retador. Por favor, acepta mi piedad. <risa> Parece que no estoy listo después de todo. No hay forma de que mamá me deje pelear así, lo siento, quería lucirme, pero acabo de hacerte perder tu tiempo. ¿Qué deberías decir? ¡De ninguna manera! <ríe> sí eres una gran persona, quizás incluso más genial que yo. Si, si realmente lo dices en serio como dijiste, ya sabes, acerca de mí, puedes venir y podemos salir. Si sí, así es como lo llamas. Debo decir que eres muy bueno roleando. Fuiste un humano intrépido todo el tiempo. ¿Quieres pasar por aquí? Ok, te puedo dar direcciones como recompensa por ganar. Tendrás que atravesar el pasaje al final de las cavernas. Luego, cuando llegues a la capital, cruza la barrera. Es lo que nos mantiene a todos adentro. Las almas realmente fuertes pueden atravesar. Como la tuya y la de Chara. Pero ella no quiere irse por alguna razón. Sé lo que hago. Oh, cierto, la única forma de llegar a la barrera es a través del castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... Uh, realmente no lo sé. No ha dejado el castillo en años desde que sucedió algo. Su nombre es Sans. Solo Sans. Extraño. Papá dice que es un vago, pero un buen chico. Quizás puedas pedirle que te deje pasar, tal vez sobornándolo con algunas papas fritas y ketchup. <ríe> Estoy seguro de que encontrarás una manera. Después de todo, ¿venciste a un dios? Eso te hace valer el doble de fuerte o algo así. De todos modos, es hora de volver a casa. Siéntete libre de venir y tener una cita. Le diré a Chara cómo fue la pelea.